Tres hábitos para ser mejor comunicador. Primero, escucha activa. Escucha exactamente lo que quiere la otra persona, lo que quiere tu interlocutor. Al menos con seguridad la esencia. Luego siempre puedes volver a preguntar. Bueno, lo que me has querido decir es... Lo que me has querido preguntar es... Dos, habla con claridad. Es decir, exprésate con claridad. Sabiendo que la otra persona te está entendiendo perfectamente. Es decir, habla... Lo más parecido a ella en todos los sentidos. Eso se llama rapport, pero bueno, ya te lo explicaré en otro momento. Y por último, sé empático. Sé que te puede costar un poco. La empatía va directamente proporcional con el egoísmo, pero bueno, también ese es otro tema en el que ya nos meteremos. Tienes que ser empático, escucha activa y claridad absolutamente desde la humildad. Si no, estás perdido. Como se mete el ego, estás perdido. Si sí me para más.